¿Qué tal mis youtuberos? Soy yo, su buen amigo de Gemini Prosigamer con otro video para el canal XDDD. Y si sí, chicos, hoy vamos a probar unas copias muy humildes del Minecraft XDDD. Sin más que decir, comenzamos con este video humilde XDDDD. Suscríbete xd XDDD de chicos. ¿Qué es esto XDD? Pues bien chicos, este es el primer juego, el cual se llama Survival Craft Demo XDD. Muy random este juego para ser copia XDD. xddd pues bien chicos xd la verdad tiene unas animaciones de la verga xd what the me da mucha risa como son los controles y las animaciones de caminar y romper cosas xdddd xd pues bien caminemos a ver qué tal que se puede hacer en esta copia xd xdd la verdad con honestidad se siente muy raro jugar esto la verdad mucho recomiendo jugarlo pero si buscas una copia muy random para entretenerse esta copia está bien pues bien yo a esta copia le doy su 10 de 5 la verdad está muy rara esta copia xdddd bueno chicos pasemos a la siguiente copia del minecraft xddd <tose> XXXDDD Como vieron X de chicos el juego comienza con una intro muy X de la verdad, no me esperaba eso XDDD, pues bien el juego o más bien la copia se llama Blockcraft 3 d XDDDD. XDDD en contexto para que no se haga el vídeo muy largo XDDD el juego te indica cómo crear casas Y pues la verdad es una copia muy injugable Y pues si lo descargas lo primero que te va a dar el juego son muchos anuncios Y la verdad es como que solo tienes que apachar automáticamente XDDDD La verdad me siento estafado descargando estas copias muy random Mejor pasemos a la última copia humilde del Minecraft XDDD XDDD Bueno chicos esta es la última copia xdddd pues bien el juego se llama mini blockcraft la verdad el juego tiene muchos anuncios pero demasiados la verdad es injugable xdd este juego está peor que los otros que vimos su tiene retrasos pensé que era mi teléfono pero no xd es el juego y la verdad se siente muy lento al momento de jugarlo la verdad en si sí, lo que descargas son anuncios xdddd no lo descarguen xdd la verdad no lo recomiendo jugar xdddd solo miren jajajajaja xdd se mira muy random xdd la verdad quien creó esta copia que pensaba xdd déjenme en los comentarios que piensan sobre esta copia muy rara xdd pues bien mis masters pasemos a despedir este video xdddd bueno chicos gracias por ver el vídeo recuerden suscribirse y dejar su like xd con eso me apoyan mucho para hacer más vídeos random como estos y también síganme en mis redes sociales que están en la descripción sin más publicidad que decir hasta la próxima youtuberos xddd.